Biografía del Caballero Gaucho Luis Aldarriega, conocido en el ámbito nacional, internacional y musical como el Caballero Gaucho, nació en la ciudad de Pereira, pero sus años juveniles los vivió en Nacer Manuevo. Su padre Pedro Antonio y su madre Carmen Emilia cantaban y hacían un dueto parecido al de Margarita Cueto y Juan Arviso. O sea que lo del canto a Luis Ángel le vino por herencia. Cuando por primera vez se presentó a un programa de aficionados en la emisora de Armenia, pregones del Quindío, lo botaron a la calle y le recomendaron que cogiera café. En ese tiempo Luis Ángel había conseguido un destartalado tipe y con un método practicó de enseñanza, se fue guiando y aprendió sin que nadie le enseñara. Fue tan persistente este hombre que volvió a esa emisora, pero esta vez sí ganó el primer puesto y como premio recibió dos camisas, jabones y un pantalón. Su padre le enseñó la evanistería con su hermano José Ramírez y su primo Luis Bernardo Saldariga, posteriormente excelente compositor y segunda voz de Lueto Los vamperos. Conformó el trío Los Trovadores Andinos, que actuaron en la voz de Pereira durante varios meses. Cuando Luis Ángel cantó allí un tango como solista, inmediatamente le firmaron un contrato por cuatro años. El día del debut, el dueño de la emisora le dijo, hoy canta usted a las nueve de la noche. Pero señor, yo he visto que en los carteles dice que a esa hora canta alguien a quien llaman el caballero gaucho es que desde ahora hemos decidido que usted se llamará el Caballero Gaucho. Posteriormente fue llamado por el sello Codiscos, donde grabó el tango Cuando te conocí. Luego pasó a Discos Fuentes en 1958 y allí impuso éxitos nacionales como Al final del camino, Siempre solo, Para ti madre, Regalo divino, Te llegó la mala, Coteras del mismo lodo, Perdón por tu amor. Dolor gaucho, misiva amarga, pasión sin nombre, veneno mortal, cuando todo te falte. El Valle de la Ilusión, viejo farol, amores de arrabal. Alma de mujer, viejo juguete, lejos de tambo. Cuando yo era un hombre, cotas amargas, cobarde corazón. Junto a ti, Flor de Boulevard y muchos otros. Luis Ángel le comentó al antropólogo y escritor Carlos Humberto y era que ha sido exclusivo de Discos Fuentes durante 32 años y que a lo largo de sus más de 50 años de vida artística, ha grabado unos 800 canciones, siendo 180 de su propia inspiración. Es considerado uno de los máximos intérpretes de la música pampera con estilo huasca. El Caballero Gaucho le comentó al investigador Juan David Arias lo siguiente El tango Viejo Juguete lo compuse en Medellín, en la avenida Avejo Real, con San Marcos, eso fue en el año 1956. Si la canción no rima, yo creo que no hay nada. Para uno componer Viejo Farol y todas esas canciones que yo he compuesto se necesita haber aprendido mucha poesía y mucha métrica. Yo aprendí bastante leyendo a Julio Flores y Porfirio Barbajacó. En mi vida he tenido cuatro mujeres. La primera se me murió de 26 años y me dio cinco hijos. Era una hermosa mujer, pero era más hermosa su alma. La segunda se murió de 29 años y me dejó siete hijos. Después me casé con una mona y comenzó la gente a decir... ¿Qué está haciendo esa mosca entre la leche? Claro que yo vi negrito y con tremenda monota fue cuando le dije, "Mira, usted y yo ¿por qué no nos casamos si somos incompatibles? Entonces, no nos separemos sin ningún disgusto. Ahora tengo el calor de un nido sano, puro y limpio. Una mujer de cualidades inmensas, tengo 13 hijos ya con la única que no tuve fue con la mona. He ganado dos discos de platino, tres de oro y un Oscar de oro, que me lo dieron en Nueva York en un mano a mano con los Nietzsche y los Visconti en tres días de concierto. Pero el público me lo dio a mí. Sus últimos años los vivió en el municipio de La Virginia, Risaralda, junto a su esposa Esperanza, su hija y su nieta. Allí en su casa, día a día acogía con sencillez los visitantes y turistas venidos de diferentes partes del país y del mundo que querían conocerlo. Don Luis falleció en la ciudad de Pereira el 9 de agosto de 2013 después de sufrir graves y problemas respiratorios. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.